es el caso de la serie de Fito Paez y de Agustín Britos, que es el cantante y actor que puso la voz a las canciones de la serie de Fito Paez. Recibimos con un fuerte Vamos, aplauso. Tío. Bienvenido Agustín. ¿Cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Mendoza, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy, bien, Muy bien, un gusto recibirte. Bueno, qué lujo este laburazo que has hecho para la serie El Amor Después del Amor, dándole bueno, la voz nada más y nada menos que la al Fito. protagonista, Fito. Sí, totalmente. La verdad que es una locura, muy contento eh, y agradecido con él y con, con toda la, la gente de Netflix por, comprar en, por confiar en mí. ¿Cómo se dio esta posibilidad? Eh, bueno, yo vengo haciendo una imitación de él desde el año 2014 ¿Ah? en un programa que se llamaba Yo me llamo acá en Uruguay, pues yo soy uruguayo. Eh, y bueno, me, seguramente me vieron por ahí. Después estuve rondando por diferentes canales de televisión allá en Buenos Aires también. En, me llamaron desde Perú también para hacerlo claro. y, y bueno, ya vengo invitándolo hace rato este, y se ve que, que le llamó la atención el, el parecido vocal claro. y me, llamaron, me llamó el señor Carlos Bandera, que es eh, músico de años de Pito Páez. Ajá. Eh, y me dijo: mira necesito que grabes El amor después del amor y me lo mandes cuanto antes, cuando puedas. Eh, y yo, medio que ya sabía más o menos lo que se venía de la serie. Y dije: Ah, puede ser para esto. No me imaginaba que me iban a llegar hasta mí tan pronto. Tipo así: tipo, Aparte, hay tanta gente. Argentina es enorme, ¿no? <ríe> yo, ¿no? Jamás me iba a imaginar que me iban a elegir a mí. Claro. Y estaba como preseleccionado y bueno, pasaron dos días después de que se lo mandé y me dijeron, bueno, a, a esos dos días que para mí, imagínense como fueron eternos, ¿no? Esa este... es ansiedad. <risa> sí, sí, sí, sí, sí, unos días eh, muy locos esperando, y bueno, allá me llamó Carlos y me dijo, bueno, tenés que venir a Buenos Aires acá a Palermo para grabar así que... Qué qué Agustín, decís que desde el 2014 venís interpretando, dando afito ¿cómo es este trabajo? porque tiene, no sé, un rango, un estilo muy característico ¿cómo llegaste a este resultado? Eh, sí, la verdad que es como que Fito tiene una naturalidad increíble también a la manera de cantar, en la forma de cantar y, en, en, y él en persona también, como es, ¿no? Este, uh -huh. Es un tipo, como siempre es luz, ¿viste? Siempre emana eso y, y, a, y a la vez este, los, los temas de Fito parece que son fáciles, o sea, y no son tan fáciles uh -huh. de hacer. Este, todo el mundo, sí, me dice, no, pero a Fito lo invita a cualquiera. Bueno, a ver, hacete tumba de, <risa> llegá a tumba de la gloria, viste, le digo, bueno, a ver, a ver en tumba de la gloria cómo te sale. O no sé, pero son temas que tienen muchas inflexiones en las voces mm. y, y demás que son difíciles de hacer. Eh, eh, Agus, ¿por qué Fito? En un momento de tu vida te diste cuenta, hey, tengo un timbre parecido, por ahí puedo llegar a imitarlo ¿O eras bueno en general con las imitaciones? Y, y justo se dio esto de Fito Paez y, y fuiste por ese camino. Sí. sí, en realidad es como que yo vengo imitando desde muy chico, me gustaba mirar cosas y imitaba. Este, no sé, ¿A qué otros artistas, por ejemplo, ya. te sale imitar? Eh, bueno, a Gustavo Cerati, Ey. me gusta mucho Gustavo. Cuando se haga la serie de gusta... Cerati. Ahí está. <risa> Sí, que acá estoy <ríe> <ríe> llámenlo contrátenlo <ríe> no bien. bueno en realidad es como que en, en, en, mi, en mi familia y eso también se escucha mucha música y mis amigos también entonces este, yo era dale hago hacete esta hazte esta otra con la guitarra no uh -huh. eh, y así bueno yo iba a ser a Gustavo en realidad en el casting de aquel en aquel momento hace 10 uh -huh. años ya qué impresionante como pasa el tiempo <ríe> Eh, y, y me dijo mi hermana Fue la que me dijo, no, pero Bueno, a mí tenés que hacer afito Porque tenés más parecido te, Físicamente Ajá. Y dije, bueno, está, dale, ok, hago afito Entonces y ahí empezó todo eh, Tratar de, de, de hacer eso lo, lo mejor posible Y con respeto también, porque hay muchas Hay muchos imitadores Y demás que como exageran O lo parodean, viste A, sí, total. a el, que, que está, bien, está bien aparte hacer algunos gestos y cosas para que te salga mejor la voz porque uh -huh. también es, es, es parte de eso de la expresión claro de la expresión uh -huh. eh, que pero no exagerarlo al máximo que quede que como algo ridiculizado ¿no? al cual que, al yo, yo quería llevarlo por el lado más de la actuación del respeto y uh -huh. porque aparte soy actor sí, y estoy de actuación uh -huh. lógico Agustín una vez pero que obviamente de... fuiste ah, seleccionado ¿cómo fue el trabajo ¿Dentro de la serie tuviste la posibilidad de tener interacción, de trabajar con Fito, de conocer al elenco? ¿Cómo fue todo ese proceso? Eh, sí, en realidad con Fito no, no interactué en la grabación. Eh, yo con el que más trabajé fue con Carlos Bandera, uh -huh. que ya te digo que es el encargado oficial de, de, de, de toda la parte musical de la serie, eh, porque los temas están regrabados todos completamente, uh -huh. ¿no? Todos. Por eso suena así, suena nuevo también, uh -huh. suena diferente. Este, yo, con el, que, con el que más tuve contacto fue con Iván Hoschman, que es el actor. Uh -huh. Que bueno, le, nos mandamos un par de mensajes, porque también yo quería saber y, y, y qué, qué pensaba él de todo esto, ¿no? de, de que alguien ponga la voz a, a, a su cara. Uh -huh. Eso también es, es todo un tema. Y nada, un divino, una persona súper artista, ¿no? Y, y, y llegamos como a un acuerdo entre los dos, de re lindo y que queríamos que las cosas salgan bien, digamos. Buenísimo. Y a partir de, de que funcionar. se estrenó la serie, ¿eh, Agus, ¿qué repercusiones tuviste? ¿Qué devoluciones te hace la gente? ¿Muchos sorprendidos con este parecido que hay entre tu voz y la de Fito? Sí, sí, muchísimo. <ríe> Imagínate que estoy ahora despierto a las 10 de la mañana, para mí es impensado. Era <risa> inventar, <risa> Haciendo notas, <risa> en saliendo momento. en la tele. <risa> claro, saliendo en la tele, sí, totalmente. Porque sí, de todos lados, la verdad, muy muy loco, muy loco. De muchas radios, el otro día hablé Qué para linda. la CNN México. Wow. Eh, después de repente me llaman, bueno, ustedes, ¿no? Este, desde allá, desde Argentina, la verdad. También muy a loco Full. Que, Sí, sí, todo. A la tarde tengo otras notas, me voy para una radio, este, canales de televisión, muchas cosas, muchas cosas. Es y que asunto, sí, la verdad es que, eso, que uno escucha Esos shows que estamos viendo, por ejemplo, eso fue el otro día. Muy También bien. Estoy como a, a full metiendo shows y está buenísimo. Es que sí, uno cierra los papel. ojos y prácticamente la voz de Fito. Qué bueno. Bueno, Tremendo Agus es increíble el laburo que haces Te felicitamos por esta mega oportunidad Que Sin ha sido nomás. poner la voz a las canciones de Fito Páez En la serie sobre su vida Y ojalá bueno este sea el puntapié para seguir trabajando A full con esto Que lo haces perfecto Te digo cuando salga la serie de ti Ahí te volvemos a contactar <risas> para entrevistarte Gracias bueno, <risas> <risas> Espera no y bueno ta, no, o sea, hay que, no hay que decir nada Pero después veremos Si no hay alguna segunda eh. Ay, temporada. ¿Segunda, temporada? Segunda temporada de la serie. Posta. No dije nada. Yo mm, lo dije. No lo dijiste vos, nos no, buscar cargo nosotros. Listo. No, es que claro, porque la serie de Fito Corta claro. abarca 30 años de su vida, pero eh, siguió creciendo el señor. Así que sí tiene sentido que, tiene ¿Tiene sentido no que siga la segunda serie. Exactamente. Bueno, Abus, gracias por, esta, por este ratito que nos has brindado. Te mandamos un gran saludo y, y éxitos en todo lo que se viene en tu carrera. Gracias, un placer. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, buenísimo.